¿Qué tal? Buenas tardes y buenas noches eh, en este encuentro intergaláctico. Yo no hablo desde otra galaxia, pero sí si hablo desde el futuro, porque estamos siete horas adelantados a lo que está allá en México. En la perspectiva un poco de los medios libres de de, de España, ¿cómo puedo, puedo hablar? que llevo aquí solo seis meses eventualmente por, por estudios, pero bueno, como, como decías en mi presentación, llevo muchos años viviendo ya en América Latina, en diferentes países. Acá los medios nubres, pues eh, la verdad es que van un poco eh, por detrás de todo lo que son los medios documentarios en América Latina. Hay muy poca... Eh, muy poco movimiento de, de medios comunitarios y redes comunitarias en, en España, ¿no? Y creo que, que tienen mucho que aprender de lo que se está haciendo en América Latina en cuanto, en cuanto a lo que significa la comunicación participativa, eh, democrática y comunitaria. Y bueno, eh, yo en el día de hoy, eh, voy a hablarles un poquito, quería compartir con, con todos ustedes como tirar algunas ideas para, para esa reflexión hacia la acción eh, centrando un poco en el derecho a la comunicación porque, porque creo que el objetivo principal eh, antes y ahora sobre todo de las radios comunitarias y de los medios libres eh, es precisamente democratizar la palabra democratizar la comunicación y las radios han peleado por ese derecho muchísimo tiempo ¿no? y, y creo que se derecho, esos tres sentidos eh, que da nombre a la mesa el cultural, el social y el político el social principalmente porque somos sociales porque nos comunicamos si no comunicáramos no seríamos sociales la condición de, de sociedad nos la da precisamente la, la comunicación el sentido cultural porque precisamente con esa comunicación construimos esa cultura nos vamos haciendo con esas diferentes formas de comunicar vamos estas diferentes culturas y luego el sentido político porque hablar de, de comunicación es hablar también de, de derechos No sé si me siguen escuchando pero perdí un poco de ¿Te sonido Te seguimos escuchando Santiago Te seguimos escuchando, Santiago? ¿Te seguimos escuchando Santiago? Adelante Santiago, ¿nos escuchas? ¿Se sigue empezando? Sí, te escuchamos, perfecto. Adelante. Santiago, en 2, 3, es este. A Santiago, ¿nos oyes? ¿Ahí nos escuchas, Santiago? Sí, sí, se sí, sí, sí. Perfecto, es que perdimos el micro y la señal por un momento, pero puedes puedes este, reiniciar. Tenemos una tormenta eh, fuertísima, justo cuando empezaste a hablar se soltó la tormenta, entonces seguramente eso afectó nuestra comunicación, pero eh, ya te escuchamos, puedes reiniciar, por favor reinicia Pues tu, tu última idea. Es el problema del verde de otra galaxia. Así es. No sé dónde se quedaron creo que estaba hablando de los tres sentidos, esa parte si, si se alcanzó a escuchar. ¿Podrías retomar esa parte eh, sobre los tres sentidos de tu... de, de sí. ...que consideras? Y esa parte, si la retomas, quedaría excelente. Sí, y les comentaba un poco que la idea es precisamente hablar sobre el derecho a la comunicación y cómo se vincula este derecho con esos tres sentidos, ¿no? Eh, en primer lugar, el sentido social, eh, somos sociedad nos construimos socialmente precisamente porque comunicamos, no comunicamos, no seríamos una, una sociedad eh, el tema cultural porque también eh, nos construimos eh, y la cultura se construye desde las palabras, desde la comunicación y desde esas distintas formas de comunicar, eh, construimos también diferentes culturas y lo político porque el derecho a la comunicación es un derecho y es algo político y precisamente garantizar el derecho a la comunicación permite garantizar el derecho o el acceso, mejor dicho, a otros derechos. Por eso, un poco, eh, para mí este sentido hoy en la actualidad de las radios y los medios libres es defender el derecho a la comunicación en el área de Internet, ¿no? en el área de las tecnologías. Eh, si les pregunto a todas y a todos los que nos están ahí escuchando, en manos de quién están los medios de comunicación social desde que se inventaron, yo creo que hay un consenso. ¿no? La mayor parte de, de medios, casi el 80-90%, dependiendo de los países, eh, están en manos privadas. Incluso, bueno, ustedes lo saben muy bien porque, no sé si este número ha crecido, este dato es de hace eh, unos meses, pero de las 460, más de 460 eh, canales de televisión, el eh, 90% en manos eh, de dos compañías que además son dos familias ¿no? es decir, ha habido una concentración, un monopolio de la palabra que las radios comunitarias han intentado romper eh, desde, desde las comunidades eh, más o menos se calcula que hay unas 25.000, 25.500 radios en América Latina y tirando por lo alto, entre un 10 y un 20%, porque es difícil calcular, ya que muchos países no son legales, por lo tanto no hay cifras reales de cuántos medios comunitarios existen. ¿no? Y estas redes comunitarias han estado cerca de las luchas mineras en Bolivia, eh, cerca de la educación en Colombia, eh, cerca de las favelas o en medio de ellas en Brasil. Se hicieron guerrilleras en Nicaragua o en en El Salvador y hay un montón de ejemplos. Puse la primera en Estrada de Guayacocotla que hay un montón de días comunitarios que ahora están defendiendo a los campesinos frente a las empresas eólicas y un montón de ejemplos más eh, de, de estar cerca de, de las comunidades y darles la palabra. Creo que fue un error cuando en un momento en América Latina decíamos que las radios comunitarias eran la voz de los sin voz porque esos sí tenían voz, el problema es que no tenían medios para precisamente amplificar esa voz y los medios comunitarios eh, fueron ese micrófono para darle voz a los que nunca ningún otro medio les había dado voces. Esa lucha, ese trabajo eh, por... Eh, perseguir o por trabajar para tener políticas públicas que garantizaran el acceso de los medios comunitarios al espectro han dado su resultado. ¿no? Y las redes comunitarias y los medios comunitarios han estado siempre promoviendo esa distribución más democrática del espectro. En Uruguay Argentina se reserva el eh, 23%, en Bolivia y Ecuador eh, los medios radios públicos y privados pueden acceder en un porcentaje similar a ese espectro, eso es en la ley, o queremos abrir otro debate profundo sobre si se están aplicando no. Y en Venezuela y Colombia pues, se favorece bastante el acceso, aunque eh, no hay un, una reserva específica de, de, del espectro. Podríamos decir, por lo tanto, que estas radios comunitarias en América Latina pues, han sido precursoras de la democratización de la palabra ¿no? que ha sido la primera cosa de hecho que se coloniza eh, cuando se invade un país, ¿no? se, se obligaba a hablar otro idioma se nos quita el derecho y se nos coloniza lo primero y lo más sagrado que tenemos que es la palabra, incluso oh, aquellos antepasados míos que desembarcaron salvajemente en las tierras de la Villa Yala lo, lo que hacían era cortar la lengua bueno, eh, simbólicamente, una forma de mutilar la palabra bueno, a los medios comunitarios nos cortaron la lengua, nos privaron de acceder a esas frecuencias de radio y televisión eh, para poder poner en las agendas públicas las temáticas de las, de las comunidades. Hay una frase que a mí me gusta mucho de, de Alfonso Mucio, de este boliviano, que decía que la radios han sido daños más atractivo para la comunicación y desarrollo participativo sin duda es la herramienta comunicacional más extendida en el mundo y el medio ideal para promover los cambios sociales fíjense que todo esto de lo que hablaba mucho y ustedes que están involucrados en la comunicación comunitaria pues lo saben de sobra, lo hicimos con unas tecnologías privatizadas a las que no nos dieron acceso. La pregunta un poco es ¿qué hubiéramos conseguido eh, con una realidad diferente? Quizá las cosas no estarían así en el mundo como, como están ahora. Pero yo creo que está claro eh, que bueno, hoy hay una herramienta comunicacional muy extendida en el mundo e ideal para promover cambios sociales además de la radio, y bueno, la pregunta es retórica, obviamente saben que nos estamos refiriendo a esas tecnologías digitales de información y comunicación, ¿no? lo que llamamos las, las TIC, esas tecnologías serían todas, también radio y televisión, pero bueno, cuando hablamos un poco de TIC, entendemos eh, esas tecnologías digitales y correcto correcto internet, alrededor de la que habitan un poco intergalácticamente el, el resto de medios de comunicación de hoy en día. Nosotros en libres preferimos hablar de tecnologías libres de información y comunicación no solo de tecnologías a secas es el apellido que tenemos que hay que ponerle hoy a esas tecnologías y la pregunta un poco es si dejaremos precisamente en manos privadas esas herramientas que manejan hoy tantos contenidos, tanta información comunicación interpersonal y tantos datos digitales que hoy por hoy son los principales valores de, económicos de esta época de este cuenta que cotiza más en bolsa y en esos eh, parámetros económicos globales eh, las compañías de tecnología que no fabrican nada, ni extraen nada de la tierra, sino que extraen eh, datos, hacen minería de datos, y con esos datos se enriquecen con nuestros datos y con lo que les damos eh, gratuitamente. Por eso, desde Radios Libres, poco la propuesta eh, que les queríamos lanzar eh, hoy, esos eh, retos, esos sentidos nuevos que tenemos que buscar hoy, que se canalizaban eh, en los tiempos analógicos a través del derecho a la comunicación como un derecho paraguas eh, que, que engloba un poco esos otros derechos como acceder a la información, como emitir... Eh, y recibir todo tipo de, de información, la libertad de expresión, la libertad de prensa, ese derecho para agua, sería un poco el, el derecho a la comunicación. Y nosotros creemos que hoy por hoy, eh, en la actualidad, democratizar la palabra, precisamente es levantarse y promover el uso de las tecnologías libres de información y comunicación. ¿Y por qué hablar de esto hoy y no al siguiente día que precisamente se va a hablar de tecnología? Porque creo que tenemos que sacar del contexto de las discusiones tecnológicas lo que es hablar de tecnologías libres. Hablar de tecnología libres de bienes comunes digitales, de soberanía tecnológica, de descolonización tecnológica, como lo quieran denominar, no es una decisión técnica. No pasa por decir usamos un software libre o un software privativo, es una decisión puramente política. Lo que está en juego no es el apropiamiento de la tecnología. Lo que está en juego, precisamente, es que nos sigan guardando en nuestra palabra, eh, que sigan desapareciendo e invisibilizándose de las agendas públicas las temáticas que le interesan a la mayor parte de la comunidad y de la sociedad no los temas que les interesa a un medio determinado que pertenece a un holding, a un grupo empresarial y que tiene intereses económicos eh, por detrás de cada información que tal que dan. por lo tanto, el posicionar estos temas fuera de las agendas técnicas eh, nos permite que no se reduzca su uso de software libre o de licencias libres sino entenderlo y marcarlo como una nueva lucha Obvio que no, al igual que cuando hablamos, por ejemplo, en comunidades, en nuestras radios, eh, sobre el lenguaje inclusivo, y hay que hacerle esfuerzo de incluirlas a ellas, de que cuando invitamos en una radio a hablar no siempre invitamos al economista para hablar de macroeconomía y a la ama de casa para hablar de la economía micro del hogar, sino que vayamos invirtiendo esos roles o cuando hablamos del esfuerzo de mantener las semillas originarias frente a las transgénicas, requiere un esfuerzo. Obvio que también eh, esta pelea por el derecho a la comunicación desde las tecnologías libres también requiere un esfuerzo en todos los niveles y una descolonización de nuestras cabezas. En primer lugar, que han sido eh, acostumbradas a cierto tipo de, de tecnologías privativas por las que es un poco más fácil eh, comunicarnos más que nada por desconocimiento de que con las otras es prácticamente igual eh, siempre decimos en los talleres que si sí podemos trabajar contra los monopolios eh, como el de Monsanto y ayudarnos por otros monopolios igual de dañinos como el de Microsoft o el de Mac y podríamos añadir, juego juego un poco las M's pero podríamos añadir el de Facebook o podríamos añadir el de Google de Twitter, del que tantos eh, todavía somos, somos esclavos por lo tanto un poco Encerramos esta invitación precisamente con una frase de Federico Heinz, un argentino, que dice que en una sociedad moderna, quien controla el software, podríamos ampliarlo quien controla las tecnologías de comunicación e información, controla la comunicación social. Controla quién puede comunicarse con quién, cuándo y para decir qué. Yo creo que si queremos, en realidad, darle un sentido social, político, cultural a nuestras redes comunitarias por hoy. Tenemos que empezar a posicionar este tema en la agenda porque si no, nos van a volver a desdemocratizar la comunicación a través de la privatización, de la concentración de las herramientas digitales de comunicación e información. Muchísimas gracias. No sé si me pueden quedar eh, hasta el debate, porque aquí, como les decía, vemos un poco el futuro eh, y ya es un poco tarde. Pero bueno, ahí les dejo el correo también en la página web para que sigamos este, este debate de cómo defender el derecho a la comunicación en la red Muchísimas gracias. Gracias, gracias Santiago. Oye, eh, nos gustaría, sabemos que te estás desvelando, y quisiéramos si hay alguien de aquí, del, del público, aprovechando antes de que te vayas, que quiera eh, cuestionarte algo, que quiera comentarte algo, este allá, que ya ya, ¿Ya se desconectó? No, ya lo vemos. Ah, ya lo vemos. Ah, ya, ya, ya te estamos viendo todos. Eh, entonces, antes de que te vayas a, a descansar, eh, nos gustaría mucho este, que pudieras interactuar un par de preguntas con la gente que te escuchó. Eh, realmente fue una... una... Una charla, la tuya, eh, muy edificadora, este, estos conceptos de, democratiz de democratización de la palabra, de derecho a la comunicación, esta descolonización técnica. Y esto que planteas es muy interesante, que no es un tema técnico que es un tema político eso me parece muy rescatable entonces quisiera si hay alguien aquí aprovechando antes de que Santiago este, se, se vaya que aparte eh, Santiago tiene muy claro toda esta película sobre las radios comunitarias nos ha hecho una exposición brillante sobre las radios comunitarias en América Latina entonces si alguien quiere, quiere preguntar adelante aprovechando que tenemos a este ponente en España Adelante, ¿no? No, no, no, no, no se, no se amontone. ¿eh? Aquí los, los, los ponentes, este, digo los asistentes, están un poco este, mojados por la lluvia. Joaquín, ¿tú quieres preguntarle algo a Santiago? Pues eh, vamos a Santiago, antes que nada agradecerte tu, tu chance de compartir la palabra, como bien dices. Eh, estamos aquí muy preocupados de defender el derecho a la palabra, el derecho al diálogo, al encuentro a través de la palabra. Pero estamos también preocupados de encontrar un sentido. Eh, a nosotros, digo, escucharte ahorita para mí fue muy, muy, la verdad, enriquecedor. Nos gustaría, la, pretendemos hacer este encuentro eh, de internet permanente, o sea, una vez al mes, más que, pre que preguntar nosotros lo que queremos es ver si podemos contar con Radio.net eh, RadioLibres.net para esta para programática que haremos intentaremos lograr una vez al mes entre todos los compañeros que están aquí eh, tratando de en este encuentro encontrar las formas de ir construyendo esta agenda en común solo felicitarte agradecerte y qué sugerirías querido Santiago, para que esta barra programática o este encuentro de, de los diversos que hacemos medios libres pueda seguir funcionando. Yo en este caso como radio bocina somos muy nobles en esto. Hay gente aquí muy especializada en el uso de las nuevas tecnologías. La radio bocina no, no requiere tanta sofisticación. Estamos apenas adentrándonos. entonces para mí sí es como importante. El, qué tenemos que hacer para poder mantener y ir ampliando este tipo de, de compartir la palabra utilizando eh, las tecnologías que tenemos acceso por el momento bueno yo creo que el, el espacio está cada de ¿no los a estas personas tienen muchísimo que aportar de su experiencia entonces yo creo que cuanto más participativos, más ricos, más multidireccionales, eh, más participativos, más redonda sea la mesa, no, no bueno siempre como una persona que, que expone y el resto que, que recibe, creo que podremos enriquecernos todos eh, muchísimo más, ¿no? y sé que se va a hacer después de, de esto y creo que bueno pues eh, como profundizar esto en el, esto encuentro y plantearlo siempre hay esa de, de, de reflexionemos para ver qué carajo hacemos cuando vamos a la calle, porque eh, bueno, la tenemos dura, ¿no? eh, obviamente las bocinas no nos las van a cortar, la licuana no nos la van a cortar, pero la posibilidad de, de amplificar eh, globalmente lo que decimos y lo que queremos decir, yo creo que se está poniendo la cosa cada vez más, más negra, entonces me parece que hay que estar un poco alerta de, de precios precisamente como de cada uno de estos pasos nos podemos ir articulando para que eso suceda Perfecto, Santiago Oye, ya para terminar a mí sí me gustaría hacerte un, un cuestionamiento al final de tu presentación tú estás planteando este, esta lucha quizás la estás viendo ahorita mismo lo que vas a de decir eh, sobre el control sobre este control de la comunicación ¿no? Eh, eh, eh, mencionabas muy bien esta, esta etapa analógica donde muy pocos eran los dueños de todos los medios de comunicación hoy eh, parece que empezamos a vivir otra realidad pero yo quisiera preguntarte concretamente cuál es eh, tu visión hacia el futuro de los radios y los medios libres cómo crees que eh, sea la tendencia ¿Hacia dónde se desarrollará, ¿Se hará más, más cruda esta lucha por este control de la comunicación? ¿Tú qué piensas sobre el futuro de todo esto? Pues jugar al futuro es un ritmo porque uno casi siempre se equivoca y sobre todo en una época donde de un día para otro hay novedades que uno ni, ni, ni predecía. ¿no? A ver, yo creo que hoy por hoy, eh, como que las redes comunitarias antes teníamos un espacio muy definido, muy delimitado. Eran nuestras comunidades no eh, y ahí jugábamos en, en lo local. Eh, las tecnologías nos permitieron amplificar todo eso a lo global. Lo que pasa es que en ese otro escenario hay otros competidores. Y otros competidores que, por decirlo así, nos están disputando de tú a tú eh, nuestros territorios. Hay muchísimos medios. Eh, que no vienen de la matriz comunitaria, pero que hacen un tipo de periodismo distinto, alternativo, de investigación, ¿no? Y que en cierta medida nos están comiendo el terreno, porque supieron leer eh, esa actualidad. No voy a hablar de México, pero hablo de España, por ejemplo. Eh, había algunas redes comunitarias, incipientes, algunos pequeños medios, pero han surgido algunos periódicos progresistas, de izquierda, que lo hacen muy bien, que no vienen de la matriz comunitaria, gente exiliada de medios privados, que vienen por unas formas de entender la comunicación, no digo que esté mal, pero no es la netamente comunitaria, pero sí están ocupando ese nicho eh, que antes llenaban estos medios alternativos y que daban una información distinta, progresista, con otros enfoques agendas eh, Yo creo que estos medios digitales online, que están sabiendo leer la actualidad y los nuevos modos de comunicar, si no nos espabilamos, van a llegar un día también a lo local y puede que nos coman también el espacio con mucho más micro. Eh, yo creo que lo que no podemos perder, obviamente porque una radio comunitaria se debe a su comunidad eh, y gesta la comunicación comunitaria, obviamente, pero no, no debemos perder como esa dimensión un poco más, más global, eh, porque también tenemos que posicionar esos temas locales en esas agendas nacionales, que es cuando se toman las decisiones políticas que afectan precisamente a, a nuestras comunidades. ¿no? Muy bien, Santiago. Pues eh, eh, en nombre del encuentro intergaláctico de radios y medios libres, te, te quiero agradecer. Esta, esta charla, no, no, nos, no nos despedimos. Este, esperamos platicar contigo eh, muy pronto, colaborar, ver qué podemos hacer, si una, un podcast este, para una barra programática. Y nada más, quisiera que volvieras a repetir dónde puedo, podemos encontrar información sobre tu proyecto, que nos digas este, tu sitio web tu, y tus redes sociales. Pues pueden acceder a cualquiera de las tres, eh, donde están las producciones libres es eh, radialistas.net, que son las que hacemos nosotros. Si quieren compartir sus producciones, sus podcasts, como decías, en radioteca.net, y si les interesan los cuartos virtuales o los manuales respecto a tecnología y cultura libre, en radioslibres.net. Muy bien, muy bien Santiago, pues muchísimas gracias, te volvemos a dar un fuerte aplauso y hasta pronto.